Una musiquita que tenemos. Adelante. Eh, ¡Súbela! ¡Súbelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y que Dios te llene de una mil bendiciones para que siga cumpliendo. El único que no Ya viene tú no vas a acostumbrarte. Mira, felicidades a Francis que eh, aprovechar a, a propósito de que su madre hace un rato decía que era el primer varón, realmente un caballero en todo el sentido de la palabra. Hemos tenido la oportunidad de compartir ya por varios años con nuestro amigo y compañero Francis. Y la verdad que la experiencia que nos hemos llevado como ser humano es de una, de una gran persona, eh, muy humilde y de verdad que un gran ser humano. Así que muy mi mis felicitaciones gran de todo corazón me llegaba. Sí, porque la gente no... Sí, sí no, no. Eh, no, no es así, es sí, que lo que sucede aquí, señores, es sí, una cuestión de, de debate, de ideas sí. y de, de argumentos. Nada, sí. nada que tiene que ver con... Y con mucho respeto. Gracias, Jan. Gracias al equipo. Ah, dice, dice Sócrates. Pero mira, Trujillito, cuando está en su parte humana, se ve bien. <risa> No, Joanny, gracias, Joanny Cordero, por este detalle que es la productora y la coordinadora del grupo y a todo el grupo y a mis compañeros de set en de mañana y a tanta gente que me ha estado mandando sus felicitaciones a Fabio Rojas, que ese tiene todos los todas las fechas de sus amigos ya, Ahí, sí, Ese vale, no falla vale. eh, Saludo, hermano, A Lenny, que está en Estados Unidos También Manolo que recién llega de un vecino nuestro de la Organización Brugal y se integra, se integra inmediatamente al programa cada vez que viene. Él viene a competir porque él es ciclista de mucha valía. Ah, no. Esperamos que gane la presea y viene a competir porque es de alto rendimiento. Él viene de Estados Unidos pero es de aquí, vive en la Organización Brugal. Y a todos, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijas que ya me han llamado, ya mis nietos me cantaron Cumpleaños, feliz cumpleaños, ah no, eso es <risa> exquisito exquisito, pues muchas gracias a todos, bien, felicidades a Francis de mañana